Hola, buenas tardes. Antes que nada, me gustaría presentarme. Mi nombre es Rocío Rocha y he estudiado Magisterio de Educación Primaria, además de varias especialidades, entre las que me gustaría destacar la especialidad de Audición y Lenguaje, por lo que estoy capacitada para enseñar diferentes habilidades comunicativas. Por lo tanto, si estás alto de estudiar gramática y quieres aprender a ponerla en práctica, esta es tu clase. Pondremos un ejemplo de mi metodología para que te hagas una idea de cómo serán las clases. En primer lugar, daremos la gramática. Pondremos como ejemplo los comparativos. Una vez que sabemos cómo se hacen los comparativos de superioridad y de inferioridad, utilizaremos objetos reales, como estas dos plantas. ¿Qué me dirías si te pregunto qué planta es más grande? ¿La planta de la maceta blanca? planta de la maceta negra. Muy bien, la planta de la maceta negra es más grande que la planta de la maceta blanca. Perfecto, pues si quieres seguir poniendo en práctica tus habilidades, no dudes en ponerte en contacto conmigo.